Bienvenidos a Realidad Paranormal. Mi nombre es Oxlack Castro y aquí damos inicio a nuestro viaje en busca de lo desconocido. Comenzamos. Estás a punto de entrar al mejor canal de investigación y misterios en YouTube, Oxlack, investigador. Únete al Team. Believe it or not? Aunque usted no lo crea. La vida de Robert L. Ripley fue una aventura verdaderamente increíble. Por más de 40 años, exploró los misterios y fue testigo de los eventos más asombrosos y extraordinarios. Viajó por todo el mundo, visitando lugares de los cuales muy pocas personas tienen conocimiento. Ripley, como todo el mundo lo conoce, fue un artista, reportero, explorador y coleccionista las historias y narraciones recolectadas por él aparecerían tiempo después en sus populares caricaturas de la serie aunque usted no lo crea. Por los diferentes lugares que visitó Ripley se dedicó a investigar todas las cosas extrañas y poco comunes. Documentó costumbres y creencias de numerosas civilizaciones antiguas y modernas. Actualmente, millones de personas visitan los museos aunque usted no lo crea para formar parte y experimentar el increíble mundo de Ripley. Sin duda, Robert contaba con un gran talento desde pequeño, ya que con tan solo 14 años de edad vendió su primer dibujo a la revista Life. Siendo un joven mayor, obtuvo un puesto de caricaturista en la sección deportiva del periódico de San Francisco en California y tiempo después se fue a Nueva York. En el periódico Globe de Nueva York creó su primera colección de hechos extraños y sucesos notables. Estas caricaturas se basan en logros del atletismo. Al principio fueron llamadas campeones y soquetes. Para posteriormente cambiar el título a el famoso, aunque usted no lo crea. Esta serie de inmediato comenzó a tener gran éxito. Para Ripley, el viajar era lo más importante de su vida. Motivo por el cual durante toda su carrera visitó 198 países, lo equivalente a dar 18 viajes alrededor del mundo. 1920 comenzó su aventura rumbo a Europa. Dos años más tarde exploró América Central y América del Sur. Hacia Oriente se desplazó en 1925 donde quedó fascinado con la cultura china, de la cual decidió adoptar algunas costumbres. Con todos los viajes que había realizado, Ripley fue llamado el Marco Polo Moderno puesto que también recorrió África del Norte y Marruecos, así como también Nueva Zelanda, el Tíbet, Nueva Guinea y Rusia. Después de recorrer casi todo el mundo, Ripley comenzó a realizar sus primeras caricaturas. Una colección de las rarezas encontradas en sus viajes, las cuales fueron publicadas en forma de libro por la editorial Simon and Shooter en 1929. El libro se llamó, aunque usted no lo crea, de Ripley del cual se vendieron más de medio millón de copias, siendo uno de los libros más vendidos durante meses. En la cima de su popularidad, aunque usted no lo crea, apareció en más de 300 periódicos en todo el mundo, se tradujo a 17 idiomas y lo leyeron 80 millones de personas. En los años posteriores, se realizó una encuesta que mostraba que las caricaturas de Ripley eran la sección más popular en cualquier periódico y tuvo mayor número de lectores que las noticias de primera plana. Su programa de radio, uno de los más populares de todos los tiempos, se mantuvo en el aire durante 14 años consecutivos. Ripley fue un hombre con una personalidad única, tan asombrosa como sus mismos relatos y viajes por el mundo. Sus casas estaban llenas de artefactos que solía traer de sus viajes. Usaba trajes estampados de colores brillantes, corbatas de moño y zapatos de dos tonos. Aunque nunca aprendió a manejar, así como tampoco aprendió a nadar y era dueño de una extraña colección de barcos y canoas. La influencia de Ripley fue tan grande que la frase, aunque usted no lo crea, Llegó a formar parte de las conversaciones cotidianas y en todos los pueblos de Estados Unidos la gente llenaba salas y teatros para escuchar sus conferencias y disfrutar viendo sus películas. Más adelante Ripley daría a conocer al mundo sus maravillas por medio de la televisión. Aquel joven tímido de California se había convertido en una celebridad, recibió diplomas y títulos honoríficos y fue el primer caricaturista que se convirtió en millonario. Actualmente en muchas partes, su frase y nombre de Ripley se sigue asociando a lo extraño, lo fantástico, lo desconocido y misterioso que tiene nuestro planeta. Ripley es una de las personas que me inspiraron y me hicieron soñar. Gracias a eso también hoy estoy aquí con ustedes. Muchos lo conocieron pero quizá los más jóvenes no sabían de él, por eso hoy aquí les presenté esta primera parte de su historia a manera de homenaje. Próximamente conoceremos todas las cosas asombrosas que Ripley descubrió en el mundo. Mientras tanto suscríbanse a mi canal para que me acompañen en mi propia aventura. Mi nombre es Oxlap Castro y recuerden que juntos somos la Legión Oxlack.